Ahora la pregunta es, ¿cómo generar el código para procesos en Talent? Aquí ves un pequeño ejemplo. Lo que vamos a hacer es generar código Java que produce Talent para poder ejecutarlo sin Talent Open Studio. Como siempre lo hacemos práctico. Aquí el template job lo voy a escoger. Le hago un clic derecho y selecciono Build and Job. Y aquí tengo que definir a qué carpeta y con qué ajustes va. Los que, lo que tiene aquí por defecto está bien para mí. Y hago clic entonces en Finish. Ahora Talent ha creado esto en mi carpeta de destino. Te voy a mostrar los contenidos. Aquí está el, el template job.zip. Lo vamos a extraer usando el Unzip. vemos de nuevo sus contenidos ahora tiene también aquí una carpeta que tiene el mismo nombre como el proceso y nos vamos a esta carpeta y mostramos sus contenidos a su vez también y vemos que el script que tengo aquí para un linux todavía no es ejecutable le falta aquí en la x así que hacemos este pequeño detalle para mi caso de linux Mostramos otra vez los contenidos en la carpeta, vemos que ahora se muestra en verde y también aquí vemos una X, o sea, es ejecutable. Entonces lo podemos ejecutar usando esta forma de invocarlo y respectivamente aquí vemos un message box y cuando le hacemos clic en OK termina el proceso. Obviamente, por favor, en un proceso real no uses el message box porque en la consola normalmente nadie lo va a ver pero eso es más que todo obviamente para mostrar y mostrarte qué fácil es generar código para procesos en talent